de todo reto. Mi hermana me estaba pidiendo que le hiciera un video que la estuviera maquillando. Yo no te lo pedí. Les presento a mi hermana. Ella se llama ella. Sí, no tengo nombre. Le hace cretir al oído. ¿Cuántos likes para hacer otro video de maquillaje? se te dijo, te dijo lo mismo que a mí, porque a mí me dijo. 30. El otro niño no salió porque solo yo la voy a maquillar. Cuando el video llegue a 30 likes, él va a ser el que va a maquillar a mi hermana en el siguiente. Decemos. Empecemos. Empecemos. No. Empecemos. Empecemos. Vamos a empezar con la base, o sea, le vamos a poner una base. ¿Qué tal? Eh? que está nueva mira ¡Ah! aquí, aquí dice new mira ¡Ah! está nueva ¿Qué, qué, qué tenés que echarme bien bueno vos no sabes oh. no tenés idea de cómo se llama pero cubríme las espinillas tampoco los uses tanto no, no. Sí. que ella, era sus tutoriales así, pues yo también Pero creo. es que tampoco. Sí. está No, no te eché casi nada. Vale. Ahora lo tengo que ¿Sacar? Está? Con esto se lo voy a regar, así. Queriendo. Tienen que hacerlo no muy fuerte porque si no le pueden arruñar la cara como una esponja. Como ven, ya se mira más o menos como Michael Jackson Rápido Daniel Hay hombre Es que es con cuidado porque... Está quedando el no, Michael Jackson Perdón. Ahora le donde está este pozo para... Vamos a ver qué es esto. En serio. Como ven, esto es un destapacaño Eso es mate. Así que eso se seca. No me importa. Yo sí. estoy aprendiendo. que me voy a suscribir. Enseña la marca como todo un tutorial de maquillaje. Tienes que enseñar la marca. Hola vampuras. Como ven, yo lo que utilizo para echarle a mis clientes es la marca Kylie. Es una muy buena marca que tira chocolate del labio. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah, esto era para el labio Obvio oh, Y <risa> <risa> <risa> <risa> no, es que se me, se me secó, ¿verdad? Ah, bueno, te lo voy a difuminar, entonces <risa> Es que para las bombolas sí trabajas bien No, vea, sí A los ojos, qué bella, te mirás la mojamos así toda la llenamos y solo echamos así como barbero como cuando se pelean y se echan el talco hasta las pestañas me pegaste ahora le vamos a pintar los labios vamos a hacer una combinación muy bonita que me gusta a mí yo le llamo espera <risa> Los dientes ¿sí? quieres pintar? Sí, después ¡Ajé, ajé. ajá <risa> ¡Qué bonito! Se ríe Y el amarillo lo tienes que remarcar como el azul sí. Enseñad Yo te voy a hacer <risa> La marca que usé para pintarle los labios esta se llama la femme que en francés se dice mujer estas son unas sombras que se llaman Naked Urban Decay estas sombras son las 50 sombras de Grey primera, segunda, tercera, cuarta, quinta sexta, sexta, octava, novena, rápido bueno rápido también así como para arriba Ah, como ven aquí no se le nota tanto Porque venía empezando Y no le quise poner tanto Entonces aquí ya se le nota Más La marca de eso que le eché es Color Stay Aqua Bueno ahora le voy a Delinear las cejas Con este color que se llama Cyprus Umber De la marca Anastasia Beverly Hills bueno, entonces esto lo montamos así y lo hacemos a la cero. Así. Y porque no tengo la. ¿Cómo se llama? La sombra de C. No tengo nada para la cejas Y como ¿Sí? no tip. Se vas. puede usar ese color, el Cypress Umber de Anastasia. Tip del video. Se puede usar con esto cualquier sombra. Bueno, al menos yo eso uso. Y luego solo utilizo el un un, un yo con estos videos si me creo un canal maquillando a mi hermana dejo mi bancarrota y huya soy un poco impaciente <risa> como la mujer que es que sí, okay. no estás cavando es que yo solo le hago así y esa cosa se raspa toda como a la mujer que les taparon porque le hicieron que le iban a maquillar las a tatuar, a tatuar las se las dejaron horrible y le hicieron aquí <ríe> como que si era que iba a un circo payasear como payaso, un, payaso. Un, un millón de dólares por esta foto por último le vamos a echar esta cosa, el fijador, que es Claim Color Pro Sealer. ¿Suficiente? Listo. ¡Oh, my God! Te tengo, parece que fuera bigote esto azul. Sí. ¡Hitler! <ríe> ¡Qué horrible! No me echaste nada de sombras. No, no, no. Como ven, ella quedó hermosa. Si quieren otro video de maquillaje, solo lleguemos a 30 minutos. ¿En serio, Snoopy? Gracias. Adiós. Como llegaron Snoopy, 30 likes para poder hacer otro video de maquillaje. Y ese mono que está bailando ahí atrás es el que va a maquillar en el siguiente video a esta mana. Así que me despido. Denle like, suscríbanse, 30 likes para el siguiente video Si tienen otro reto, no olviden dejarlo en los comentarios Tienen que poner hashtag TRETOA Y nosotros lo vamos a leer y vamos a tratar de hacerlo Reto que tenga más likes es el que vamos a hacer Entonces Nos despedimos, adiós sí.